y el poder de justicia deja mucho que desear en sus burocracias, papeleos y trámites que nos dejan sin justicia. Exigimos hoy justicia. ¡Hasta, mujeres! ¡Hasta, venidas! Antes de la presión? atención, de la convoca, vamos a entrar a nuestro hermano y sí. la presidenta del Poder Judicial, la quinta de que, que, que, que, que, que amablemente ha venido a, a llevarnos. Nos tenemos aquí frente a la protesta. Se llama Jenny, y a su compañera Había A coordinado, con don Rubén, hay personas que iban a representar, te... no lo sé. Cuatro personas, ¿saben? este Sí, está bien, sí. Este, la compañera siempre está con nosotros. Y vamos, sí, este, vamos a entrar a dar una palabra hacia el hogar y a hacer que se escuche la voz. Es muy importante porque este viaje de los compañeros cabécares, desde abajo chirripó que entren y que los escuchen allá adentro. Y estamos realmente... Es, es otro, ¿no? y, y sí, entonces vamos a entrar... Que se sostengan con mucha mística, con mucho amor y que se oiga nuestra voz de indignación. Con eso sí, mantenemos la tranquilidad, mantenemos la calma, pero que se sienta nuestro enojo y que se sienta nuestra indignación porque en este país nos han abandonado nuestro, la, la justicia.